Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes María Marta, ¿cómo le va? Un saludo a todo el público que está participando en este encuentro y muy bien y contento, feliz y sobre todo agradecido de la invitación. Así que un saludo desde aquí, de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de La Pampa estamos, desde Pehuajó, así que de aquí del Pago Hernandiano les mandamos a todos y a todas un gran saludo, especialmente a usted y agradeciendo y reiterando el honor de estar presente en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Eh, hoy vamos a ver un tema que me parece muy importante, porque eh, cuántas veces no se puede lograr el éxito en un emprendimiento, como puede ser una escuela de deporte, eh, por ahí pueden tener toda la formación técnica eh, y, y muchos aspectos desarrollados, pero... Eh, ...usted tiene la capacidad de observar y darse cuenta cuáles son las fallas... ...de las que, se, que están presentes y que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, eso me gustaría que nos dé su opinión acerca de este tema. Muy bien, vamos a, vamos a intentarlo de hacer una, una aproximación a esta realidad... Este, ...que es a veces no es contundente para todo el país y suele tener mucha variedad entre las diferentes regiones del mismo, ¿cierto? Sí. Incluso en, si hablamos en, en lo macro de Latinoamérica, que creo que es un okay. problema en común. Y mi referencia sí. pasa de haber dado muchísimos, muchísimos años tener una, una cátedra, una unidad curricular, que era Organización y Administración del Deporte, la Educación Física y la Recreación, por supuesto tener la preparación universitaria para alcanzar esa posibilidad, pero lo que me enriquece mucho, para sacar algunos datos, es tener año a año, y casi 38, 39 años, prácticamente 40 años, de intercambio como docente, de inspector y director aquí municipal, de, y escuchar muchísimas cuestiones eh, e indicadores y diferentes experiencias que pueden llegar a enriquecer algunos, este, digamos, algunas estadísticas generales que por ahí hablan mucho, pero no, no dicen nada. Que, esto se tiene que vivenciar y, y por ahí escaramos. Yo me he tomado el atrevimiento de, de señalar sí. algunos algunos datos del tema que vamos a hablar, Perfecto. Este, porque es una cuestión, el tema es, eh, en realidad, cómo, cuáles son las dificultades que nos encontramos para organizar escuelas deportivas, que pueden ser recreativas, puede ser el contexto para, digamos, para cualquier emprendimiento, ¿no es cierto?, pero fíjese qué importante, María Marta, que es para lo que es la macroeconomía y las microeconomías, por supuesto, también. El, el 99% de todo lo que se genera en actividad y bienes que ingresan al país en pequeña y mediana empresa conforman el, 9, el 99% de la actividad nacional, en este caso de argentina, y solamente el 1% está referido a grandes empresas. Nosotros estamos involucrados en estos pequeños emprendimientos, a veces no tan pequeños, medianos y muy grandes, en ese 99%. Este, lo lamentable que a veces ese 99% y ustedes lo conocen, bueno, A ver, disculpe, sí. yo entiendo, eh, yo algo entiendo de gestión y administración porque estudié esto, pero me gustaría que me lo pueda explicar en otras palabras el 99% de las personas, quiero que, que lo que acaba de decir que me lo vuelva a, a reproducir con otras palabras, puede ser, con otros términos. Sí, sí. Son datos del año eh, 2021 emitidos sí. por el Gobierno Nacional de la República Argentina en la incidencia que tiene el mercado comercial, o en los movimientos comerciales y en las acciones productivas en relación a tener este, no solamente brindar eh, por medio de productos o servicios, sino a personas afectadas en relaciones comerciales y la obtención en estos números estadísticos afectaría prácticamente solo el 1% sería, estaría mencionado en grandes empresas, grandes, grandes empresas, y todo el 99% corresponde en el mercado prácticamente entre el 90 y 99% a las actividades de pequeñas y medianas, eh, medianas empresas, las pymes. Este, esto es muy importante porque nosotros estaríamos en este sector eh, sí. Con esto de emprendimiento. El gran tema es que de este gran porcentaje, y bueno, en Latinoamérica hay números llamativamente y dramáticos, están llamadas al fracaso. En los inicios, en el medio tiempo llamado también, o, o al final, no tienen eh, en general eh, una permanencia en el mercado deseada. Brinden el servicio eh, que brinden. Eh, nosotros estamos buscando eh, desde la universidad, desde ILCA, tratar de, de empezar a solventar, lo hemos vivido como docentes, y esto tiene profundas eh, causas en los sistemas educativos. Eh, sí. Fundamentalmente lo que conocemos nosotros en Argentina, como usted bien dice, eh, tomemos la disciplina que tomemos, este, nuestros profesionales salen muy bien preparados en lo disciplinar, pero muchas veces eh, no tenemos o no brinda el sistema por medio de los diseños curriculares las posibilidades de poder desarrollarse, salvo que se involucre en, en la parte pública de dependencia, no nos permite a nosotros como autónomos desarrollarnos y ubicarnos en el mercado, no nos da posibilidades, este deseado, eh, ya creo que es un discurso de cualquier sí. diseño curricular, provincial, regional o nacional, o por ahí, lo, lo que hoy se estira y se intenta conjugar, eh, diseños por ahí en grandes regiones de Latinoamérica, donde fundamentalmente apuntan a la autonomía del sujeto y realmente incluirse en un sistema na, no cooperativo ya, sino más grande, más colaborativo, que son eh, totalmente diferentes, en uh -huh. la forma, en la estrategia y en el fin. Este, pero estos realmente son como los, eh, digamos, como los ejes transversales de los diseños curriculares de los valores. Lo hacen todo mi compañero disciplinar, que en realidad no lo hace nadie. Muy difícilmente el, los diseños y con la finalización en cualquier nivel, tanto de secundaria, terciaria, nivel universitario, técnico, logran un sujeto autónomo realmente que pueda ubicarse tanto en el campo público como privado y sobre todo en forma colaborativa. Si no, no, no tenemos, no deberíamos tener eh, los resultados en, en fracaso. Entonces, tendríamos que ver el primer motor, analizar otra vez o reanalizar. Fíjese, eh, yo vengo del área específica, entre otros títulos, yo soy profesor de Educación Física, para dar sí. clases en los profesorados y prepararlo. Eh, estamos trabajando en estos momentos con un diseño que fue originado antes del año 2009, en la provincia de González, que es muy bueno, es, es muy lindo, eh, en su momento provocó grandes avances. Pero, bueno, piense usted todo lo que sucedió desde antes del 2009, supongamos que empezamos a trabajar con él, yo creo que fue en el año, por ahí sí, no sé si fue pasando el 2000, eh, 2003, 2004, todo lo que cambió y aún está vigente, o sea que nuestros perfiles de egresados, de los que están en este momento, por lo menos, y, y hay varios este, diseños curricular, curriculares que son similares, venimos con un poco atrasado este, evidentemente el mundo cambia totalmente todos los días las tecnologías, las realidades eh, ni que hablar eh, pandemia, pospandemia una serie de cuestiones que hacen este atraso y si sí. no apuntamos en ese momento realmente o no, no cumple una meta donde provocamos tener sujetos autónomos y colaborativos con este atraso temporal bueno, se le suma todo lo que está pasando y por eso este, decimos y apelamos al primer motor eh, las grandes sería. dificultades para empezar a, a emprender cualquier acción en nuestra, en nuestra, digamos, en el área del deporte, la educación, la salud, lo que quiera usted eh, mencionar, o cuál le interese como servicio, eh, principalmente está en, en, en que no hay una preparación como para poder este, desarrollarse. O sea eh, que después, el primer motor sería estar preparado, educarse. Estar pre están preparados, pero que realmente los diseños curriculares contengan contenidos que uno los tiene. Y fíjese la, las paradojas sociales, ¿no? Eh, y los. Eh, sí, podemos llamarlo eh, paradojas o a veces en el, en el lenguaje popular, los castigos mal entendidos. Eh, este, fíjese que nosotros tenemos en el, en el país en este momento. Reforzadas y renovadas muy bien las escuelas de arte, las escuelas técnicas como productos. Ahora viene acá este, la gran paradoja o, o un tema punitorio para los chicos y los adolescentes. Mira, si vos no andas bien y no estudiás seguramente, seguramente te voy a mandar a la escuela técnica, a la escuela de arte o te voy a mandar a trabajar. <risa> como el castigo, como si fuera un castigo. El castigo o te voy a mandar a trabajar. Bueno, el, el tema que es mandarlo a trabajar. Y sí, muchos de nuestros eh, jóvenes y casi niños que abandonan por distintas eh, circunstancias el sistema educativo, entran al mundo laboral y precisamente empiezan sus acciones iniciales, luego de, de una temporalidad de ser empleados, entre comillas, inician estos emprendimientos. Y claro, están llamados al fracaso porque no tienen las herramientas, ni la escuela se los brindó en su momento porque no los interesó, no una escuela que vende, digamos, educación a acción. Y por ahí no provoca entusiasmo y no ve en nuestros niños y jóvenes una actuación inmediata en lo que pueda ser productivo en cuanto a su salida este, de poder alcanzar algo. Cuando digo algo no me refiero solamente a lo económico, ¿no? Porque aquí aparece otra cuestión muy importante. Ser exitoso en un emprendimiento no quiere decir que el sujeto sea feliz. Uno puede ser exitoso y no ser feliz. Y en realidad no. nosotros tenemos que buscar en esta autonomía este, provocar, provocar, tener un aprendizaje permanente desde nuestras bases y mantenerlo en nuestras trayectorias hasta de desarrollarlo en el mundo del trabajo, una etapa que puede ser exitosa o no, pero esa etapa hay que vivirla con felicidad y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados también para vivir ciertos retrocesos, porque nosotros el éxito en general lo enfocamos con la parte monetaria, con el éxito inmediato en, en obtener eh, bienes materiales, y muchas veces también hay que empezar a entender, para crear escuelas o emprendimientos, que a veces tiene pequeños retrocesos, avances. Para eso yo creo que hoy la escuela se tiene que hacer un planteo, los diseños curriculares en generales, porque si no vamos a seguir en este embudo que nunca va a finalizar, vamos a caer de fracaso en fracaso en las micro y como consecuencia en las macroeconomías como lo está yendo, que la escuela realmente prepare a los sujetos para movilizarse eh, en este mundo, que reitero, lo maneja un montón de, de estadísticas y de gente que es la que provoca los bienes y están llamados al fracaso permanentemente porque por ahí desde los diseños curriculares actuales pasen por la formación que pasemos, salvo que sean por supuesto este, mercadotecnia, bueno, toda una serie de, de, de profesiones que se orientan a esto, pero en realidad tampoco podemos eh, entender que el que va a poner un gimnasio Va a contratar un equipo staff donde va a estar el especializado en marketing, el especializado en salud, etcétera, etcétera. Eh, por eso creo que hay un hueco en la formación en general donde todos deberíamos tener por lo menos un poquito de cada cosa para entender y poder conformar. Bueno, yo soy profe, ¿cómo puedo armar mi gimnasio y cuáles son los elementos básicos para componer un microemprendimiento? En este caso los gimnasios o una colonia de vacaciones, una escuela de deportiva lo que fuera. Creo que de esto se trata, y después pasa también por algunas cuestiones que tenemos que analizar profundamente, que todavía no se logra, que, bueno, el mercado en general eh, de las pymes está teniendo una fuerte presencia, este, por suerte, eh, pues digo por suerte porque a veces no es intencional, de la mujer, y seguimos teniendo aún, este, en, por lo menos no en, en el en la letra, pero sí en la aplicación, una educación sexista donde muchas mujeres participan en lo que es pymes, pero muy pocas, muy pocas son propietarias, muy pocas, eh, digamos, llegan a tener una, una participación real, y fíjense que eh, sí los tienen en los campos directivos, la mujer tiene fuerte presencia en las pymes, pero en los, en los campos gerenciales alto. Este, lamentablemente está el varón o sea, aparece mucho esto de la educación aún patriarcal, hay muchas cuestiones que analizar que hacen que frenen todos estos emprendimientos porque eh, dramáticamente todavía nos han conformado y entendido por ejemplo este, vamos al mundo de la construcción uh -huh. eh, con esta mirada un tanto patriarcal, el impensado, aunque hoy hay muchas, hay muchas, pensemos en una cooperativa un emprendimiento cooperativo de construcción. Hace cinco años atrás era impensado que todo el equipo estuviera conformado por mujeres. Hoy claro. hay grandes empresas de construcción que lo hacen. Que no, es, sí, no es para competir, pero poner un marco de estadística, por ahí lo hacen mejor que un equipo de, de hombres. Igual para los equipos directivos. También hay que analizar esto de la educación sexista, analizar esto, bueno, analizar una, una, un montón de cuestiones que orillan para definir esto que en algún momento. Eh, se llamaron contenidos actitudinales, procedimentales, conceptuales, los cuales no, no estoy de acuerdo, pero sí tomar de ellos que esta educación un tanto y un concepto, muy conceptual, muy, muy de, de deseo, no se transforme solamente, eh, o se quede en esos deseos, sino también que pase por los procedimientos. Eh, en síntesis decir, bueno, el profe, ¿cuál unidad curricular o la profesora va a tener para que lo prepare para que lo prepare para conformar un buen emprendimiento. Digo, el profesor de Educación Física, como puede ser otra, una trabajadora social, supongamos, que no tiene eh, eh, un pequeño pueblo eh, que está eh, a 100 kilómetros de, de San Fernando del Valle de Catamarca y no tiene eh, cabida en el campo público, una trabajadora social. Si no se sabe organizar y no sabe estructurar una actividad privada como emprendimiento, es decir, bueno, yo voy a ayudar y voy a detectar las necesidades alimenticias, etcétera, etcétera, del club, voy a trabajar para el club, voy a poner una pequeña agencia, entre comillas, privada, y voy a ayudar de, porque desde la municipalidad ya la, está ocupado ese cargo por una trabajadora social. Esa trabajadora social, que no está preparada para trabajar, en este caso, en un ámbito privado, este, está llamada al fracaso, y es otra más que se va a, a, a, a sumar al desempleo y a posible fracaso. Le escucho, María Marta. No le escucho ahora el sonido, perdón. He tenido la posibilidad de trabajar, de compartir, o sea, a través de la docencia, eh, con directores técnicos y, y bueno, y el tema es que eh, varios de, de estos profesores y directores técnicos tienen escuelas y los veo como que por ahí una actitud tal vez pasiva o como esperando del gobierno mucho. Y yo creo que las herramientas también se las puede autogestionar. No sé si estoy una opinión, o sea, mi opinión es errada o quiero saber qué es lo que piensa al respecto. O ¿Qué es lo que puede hacer un club, por ejemplo, o un club o una escuela? ¿Qué le está faltando para que puedan autogestionarse? ¿Qué, qué pueden hacer? Mire, nosotros estamos eh, eh, brindando charlas con respecto a esto y hay algún indicio de, de conformar especializaciones en esta área. Pero ese profe, si hoy no contempla básicamente cuando va a armar su gimnasio o su, o su, o su departamento de fútbol en el club que usted menciona, uh -huh. si no piensa en el área técnico-pedagógica, si no piensa en el área administrativa mínimamente, ¿no es cierto?, y en el área de salud, de las cuales en ninguna de ellas tres él, es él el especialista, pero tiene que conocer de alguna manera las tres para ver cómo implementa, eso está llamado al fracaso. Entonces pasa todo esto en una gran preparación que afecta a los campos de organización y administración. Para sí. esto, por supuesto, hay que, por eso reitero el tema de educación, este, empezar a afianzar contenidos, este, conceptos bases, Imagínense que ese profesor tampoco va a poder inicialmente este, contratar, a un médico, contratar a un contador que le maneje la parte contable y a un especialista en ciencias de educación para que le arme el plan o el proyecto educativo de base. Entonces sí. él lo va a intentar hacer solo con su socio que fuera de otro profe. Y va a estar llamado al fracaso si no está, eh, tiene una preparación mínima con respecto a esto. Por eso este, se fracasa y se hace, digamos, en un campo de improvisación con buenos deseos, eh, por ejemplo, en área contable, un club, eh, un club por hoy, por hoy, si no tiene un especialista en comunicación y si no tiene un especialista contable que lo asesore de dónde puede tomar subsidios, eh, qué le puede brindar el campo privado por medios consoreos, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones y recursos que existen en el mercado y están llamados al fracaso. Por eso le digo que es un tema muy, muy básico de empezar a estudiar. No digo una super especialización universitaria, pero sí por lo menos empezar a replantearnos, ahora para los que estamos, eh, bueno, empezar a, a compensar con algunas actividades que puedan ocuparse y, y preocuparse seriamente por lo que los planes de estudio no brindaron, para no seguir en estos fracasos, pero por otro lado los primeros motores empezar a, a generar estas preocupaciones, porque esto le pasa este, a todos, ¿eh? yo no sé si... ¿Sí? desde qué punto de vista, no sé, vamos a suponer un contador este, que es especialista, ¿eh? es especialista en esto, donde ve su campo público-privado seguramente este, va a acudir a trabajar para el campo público porque en la parte privada, y me refiero a una, a una profesión que tiene una salida inmediata porque son muy, este, se precisan mucho a nivel social y a nivel de intercambio en el sistema que vivimos, yo no sí. sé si todos están animados para ubicarse él en, en su estructura y vender, entre comillas, su estudio de, de contador a la parte privada. Seguramente van a la parte estatal, donde tienen una zona de confort, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo mejor de 10 contadores hay dos que pueden este, acudir a, a la parte pública. Ocho quedan para la parte privada y de eso yo, esos ocho... Y estoy hablando de una profesión muy exitosa y que tiene sí, un manejo sí. indispensable. Imagínense eh, usted y los público presente, eh, lo que puede suceder en las otras profesiones. Nosotros tenemos, este, y sí, ahora no sé bien las estadísticas, pero egresaban, ingresaban eh, 150, 140 alumnos en su momento a primer año de Educación Física. Uh -huh. Y ingresaban en algún momento 80, 90, porque había excepción por medio. Ahora, de esos 80 o 90, hoy por hoy... Este, no están en el mercado, y muchas veces no están en el mercado eh, laboral. Una, porque el, el sistema estatal está súper cubierto en algunas regiones. Pero por otro lado, reitero, hacen estos emprendimientos, eh, fracasan y terminan este, en otras profesiones, o en unos grados de, digamos, de dependencia laboral, donde podían haberse desarrollado mucho mejor, Felizmente, o en un marco feliz, como decimos nosotros, sí. y bueno, están en esas circunstancias, pero es ni más ni menos por la falta de preparación para ubicarse en un mercado que no conocen y donde su campo o su escuela formadora eh, no los preparó para desarrollarse. Les dio un título, los, eh, digamos, los legaliza o no legaliza, no nos legitima laboralmente. Una cosa, yo le puedo dar, este, mira, vos estás preparado para trabajar en gimnasio en el tiempo libre conformar una escuela deportiva, como ustedes decían, trabajar en un club. Pero eso está muy bueno, tiene un campo legal, un área de incumbencia. Ahora, legítimamente, ¿estamos preparados para desarrollarnos en eso? Digo, si queremos organizar este, nuestra despensa, nuestro kiosco, nuestro supermarketing, cualquier emprendimiento. Para eso hay que empezar a, a entender y a, y a estudiar. Estudiar en una escuela muy de acción, ¿no? qué organización, qué administración qué son los principios, cuáles son las motivaciones por qué, para qué yo me voy a desarrollar o, o me gusta esto, porque por ahí me, mi vocación es ser profe de educación física pero no tengo la vocación netamente empresarial como para componer armar un equipo, me falta comunicación y todo. entonces por ahí puedo ser muy buen este, profesional dependiente y un mal profesional, eh, entre comillas autónomo, bueno, ¿qué, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades. Superando esto, la DAF, todas las cuestiones que pueden aparecer. Este, en un mundo donde hoy, este, por ejemplo, los clubes, como usted mencionaba, tienen un staff eh, impensado, es un equipo multidisciplinario extraordinario, el equipo más exitoso, donde el profe este, es uno más, por ahí, que se encarga eh, de la preparación física. Pero si vamos al ejemplo el microemprendimiento del microemprendimiento profesor, ese profesor automáticamente, cuando va a crear su escuela deportiva privada, o tiene que orientar un departamento de fútbol, prácticamente se transforma en un equipo staff. <risa> tiene que ser un especialista en comunicaciones, en marketing, en contabilidad, en seguro, responsabilidad civil, eh, qué le puede pasar, en transporte, cuál es mejor transporte. O sea, múltiples, este, lo que nosotros les llamamos hechos contextuales, donde si no está preparado, y bueno, va a estar llamado el fracaso. Eso lamentablemente, por ejemplo, en los procesos de educación física, hace muchos años, estoy hablando antes del 90, había una, había una unidad curricular con mucha carga horaria, yo creo que eran cuatro horas y cuatro horas, varones y mujeres, donde, digamos, se unían para hacerlo conceptual y se hacían muchos procedimientos con trabajos prácticos en extensión de la comunidad, una práctica pedagógica, donde se hablaba y se trabajaba sobre todo lo que era organización y administración de eventos, que es llevar de alguna manera a la práctica, todo lo que se aprende en, en las demás unidades este, curriculares. No sé si coincide usted, María Marta. Sí, sí, sí, sí totalmente. Yo siempre pienso que... Yo estudié odontología, soy odontóloga, ejercí eh, casi 15 años y, eh, y yo creo que si yo hubiera estudiado administración, si hubiera habido esa materia de administrar eh, en la carrera, creo que hubiera sido mucho más simple para todos. Después empecé a estudiar administración y gestión en los servicios de salud y realmente dije, no, ¿qué estoy haciendo? Esto es un riesgo para mí. Lo tomé, eh, cuando empecé a medir los riesgos, que es algo que no se tiene en cuenta muchas veces, y ahí es donde empecé a darme cuenta y dije, no. Y tampoco nos enseñan gestión, administración como una materia porque ahí cuando usted estaba nombrando como aspectos generales de cuáles serían los pilares en un emprendimiento, la parte buena de salud, la parte eh, técnica específica y la parte administrativa, administración no nos enseñan en general, no sabemos articular, a veces eh, estamos, este, bueno, cometemos errores muy simples por desconocimiento, entonces la gente qué tendría que estudiar, a dónde se puede estudiar, qué es lo que les recomienda a la gente que quiere emprender, que haga cursos de qué tipo. En, en realidad, este, volviendo al, al cómo iniciamos este, este intercambio, este rico intercambio, sí. primero plantearnos a largo plazo de, de, de intervenir. Yo sé que hay muchos compañeros que están trabajando... En, en la reforma de los, de los diseños curriculares y lo están haciendo muy bien, pero intervenir fuertemente y pensando en dos o tres pilares básicos, yo creo que es la autonomía, es una educación colaborativa, mm -hmm. de, de, sí o sí, y una educación en acción, ya no tiene que ser una... porque esto de, sí, claro. de, digamos, de contar conceptos, hoy nuestros alumnos claro. en cualquier de los niveles abre un teléfono y <ríe> tiene claro. que ser una educación mucho más real en estos pilares, y en lo inmediato este, comenzar, porque nunca es, es tarde para nosotros. Por ejemplo, tenemos una, una empresa, cuando digo nosotros me refiero en este caso a mi familia. Tenemos una empresa familiar que tiene 85, 86 años. Este, si hoy estuviera mi padre aquí, y bueno, no, no de ninguna manera este, se ubicaría para manejar esto. No es para desmerecerlo, es ¿eh? porque. Él con su cuarto grado sabía resolver problemas matemáticos, un montón de cosas, mucho mejor que nosotros que llegamos a la universidad. Pero digo, si nosotros mismos no hubiéramos incorporado haber estudiado un montón de conceptos para permanecer en el tiempo en un mercado de competición comercial, y bueno, lo tuvimos que hacer, aunque no estaba en nuestra etapa formativa, por medio de cursos, nosotros pensamos que hay que acudir a cursos por lo menos introductorios y ver que nos vayan iniciando a estas temáticas, cuál es la que nos interesa, por dónde podemos apostar y después de a poquito ir a buscando en el, en el campo de la especialización que compete. este No es el mismo perfil desarrollo y la incumbencia, como nombraba usted, aquel especialista que va a, a, a trabajar en el tema de salud, que seguramente aquel que va a trabajar en el tema de tiempo libre, netamente. Ir buscando esos pequeños espacios, perdón que voy a tomar un poquito de Muy interesante todo y le voy a hacer una pregunta en un ratito. Sí, no, le decía para continuar, hasta hoy, sí. <ríe> afortunadamente hay este, algunas carreras de grado y de posgrado que terminan en esta especialización, pero reitero, eh, en general, estos especialistas después terminan siendo asesores de las pequeñas, medianas empresas o de grandes empresas. Lo ideal sería que esos contenidos eh, lo pueda tener cualquier persona para realmente lograr una autonomía si su deseo es ser dependiente, que tengas alternativa, bueno, voy a ser dependiente, voy a estar bajo un supuesto directorio o alguien que me oriente, que tenga más capital, dependo de él, pero que pueda, eh, nuestro sistema educativo le brinde la opción y el sujeto, eh, digamos, esté preparado de alguna manera para poder elegir entre ser autónomo o dependiente. hoy por hoy, eh, yo creo, eh, lamentablemente, que el sistema nos está conformando y preparando para ser más dependientes que autónomos. Por eso digo, todavía estamos a tiempo de acudir a estos, a estos cursos, eh, ubicarnos en el... a ver de qué manera sería la idea de, de, de comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Este, nosotros tenemos sí. profesores que son, digamos, que tuvieron un grado de dependencia en grandes gimnasios y hoy, pasando los 50 años, están armando su propia estructura y armando su propio gimnasio o lugares y centros y lo hacen exitosamente pero se están preparando y estudiando para eso Así es, eh, Juan Carlos eh, acá estoy eh, pudiendo eh, interpretar un poquito eh, usted se ha formado eh, ha sido becado en España eh, cuéntenos un poquito eh, cuál fue su aporte eh, en España a través de esta beca, eh, con esto de la animación sociocultural que pudo fortalecer, digamos, en este estudio con el doctor Ezequiel ander Ej. Sí, fue, fue una experiencia muy rica, eh, por supuesto, posibilitada por el, el doctor Ezequiel, destacado, destacadísimo en el mundo de lo que es la animación sociocultural lo que es el, el trabajo social lo que es la elaboración de proyectos el, el, el auxilio a veces ideológico e instrumental para diferentes países de latinoamérica muy este, destacadísimo en españa uh -huh. eh, y el, nosotros fuimos por supuesto con nuestros grandes este, grandes y pequeños aportes que nos dicen en, en europa eh, con nuestra creatividad porque nosotros, a diferencia de, del mundo, si se quiere, de Europa en estos últimos años, y los anteriores también, los recientes me refiero, ellos admiran en, en nosotros nuestra gran posibilidad de creatividad. Entonces, sobre esto, nosotros íbamos, por ejemplo, en el área de animación recreativa para sistemas, de, en este caso, de, de cancionero infantil, y uh -huh. sobre un tema le hacíamos 10 variantes. Es variante, ¿no? Y es ¿no es cierto? Y ellos se asombraban sobre un tema, sobre una nueva letra. Bueno, de, vamos a cantar ahora en ruso. Y ahí invitábamos a los rusos, ahora vamos a cantar en italiano. O sea, y, y saben que decían, bueno, este, qué bueno lo que hacen. O sea, lástima, lástima, dice que con toda la posibilidad que, que tienen, son tan improvisados. Y eso es un error nuestro. Somos este, un tanto desorganizados y a veces nos quedamos mucho en nuestra creatividad, en nuestra posibilidad, pero a veces esa creatividad y posibilidad que queda este, en la improvisación. Y me quedó grabado otra cosa muy importante, porque sí. ellos después vinieron por aquí, nos hicimos amigos de, de pedagogos españoles, y este, en ese entonces que trabajaban mucho en, en la ley federal que estaban haciendo aquí en, en la Argentina, entre otros Aguilar Montero, un docente muy distinguido de Albacete, donde directamente está involucrado en todo lo que es, más, lo que es el tema de inclusión, este, muchísimo trabaja en el área de las personas con discapacidad. Y bueno, para agregar este dato así un tanto que, que a nosotros nos provocó risa inmediatamente. Bueno, dice, pero tampoco es que somos tan improvisados, planificados, mentira, no habíamos planificado nada para esa clase pedagógica, que iba, nada menos dar una escuela en España que era un sueño, tendríamos que haberla planificado, pero apelamos a la, a la creatividad. Y eso cuando viene acá, eh, a mí me quedó algo muy grabado con respecto a algunas cuestiones en el, en el campo educativo y social. Sí. Por esto de, de a veces ser tan improvisado y no apelar un poquito más a ser más organizado preocuparnos más de la formación, que lo demás viene solo, ¿no? El, uh -huh. La creatividad es un valor agregado que tenemos que se puede utilizar mucho mejor. Y nos decía, nosotros tomamos muy dolorosamente, después nos explicó, bueno, no tomen tanto así. Este, dice, usted en el tema de la improvisación están re bien, dice, pero el tema es que a veces viven tan mal y lo lamentable es que no se dan cuenta. Eso para nosotros fue un shock <risa> tremendo. Porque dice ustedes con tantas posibilidades, con tanta tanto capital humano, eh, tanto capital que brinda el área de la naturaleza, su extensión. Nosotros siendo tan poquitos, tenemos cobramos cuatro veces más. Sí. Terminamos nuestra jornada laboral a las tres cuatro de la tarde no trabajamos más y el tema me dice Juan Carlos es que ustedes no se dan cuenta Esa y eso pues es es es doloroso porque también en, esta, digamos, en estos fracasos, que nos hemos acostumbrado, contundentes, que a veces vienen, les reitero, de nuestras propias formaciones, nos hemos acostumbrado en esto de vivir tan mal, y nosotros no nos merecemos vivir tan mal, y solo tenemos que apelar a una mejor organización y una mejor administración en algunas cuestiones, dejar algunas miradas particulares y subjetivas en cuanto a nuestras ideologías, en cuanto a dejar un poquito de lado los, los intereses este, particulares, juntarnos un poquito más y empezar a organizarnos, que creo con todo el capital humano que tenemos, como ellos lo analizaron, voy a, a, las, a las palabras de nuestros compañeros españoles, este, vivirían mucho mejor, pero dice, lástima este, que no se dan cuenta. Y eso para, para nosotros fue muy doloroso, pero no dejó de, de analizar una realidad, ¿no es cierto? Una sí. realidad y, que a veces nos toca y bueno... Tienen razón. Como ellos tienen, yo les decía, pero cuidado que ustedes tienen, sí, no, nosotros también tenemos nuestros déficits y de nuestras cosas y nuestros errores y nuestras virtudes. En esa charla donde estábamos analizando el, la educación latinoamericana, es, creo que nos merecemos que estos porcentajes de fracasos, atendiendo un poco más a estas cuestiones, no estar acostumbrados, que en las posibilidades el mayor porcentaje sea el fracaso, busquemos variantes por nivel de la formación, y la mayor de las posibilidades variantes apunten al éxito. Un éxito, un éxito no económico, pero sí que vivía, que busque una vida más feliz para todos. Eso sería lo ¿no? eh, Juan Carlos, vamos a ir a una pequeña pausa, y después usted como profesor me gustaría que nos diga qué es la discapacidad intelectual, después de la pausa, ¿sí? Bueno, como no, muchas gracias.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 430 123 Catamarca Actual Primer diario digital de Catamarca Argentina Informate desde cualquier ciudad del mundo Bueno, ya estamos En la recta final Juan Carlos Se nos pasó rapidísimo el tiempo Ya vamos casi 40 minutos ¿Puede creer usted? La verdad es que se ha pasado Rapidísimo rapidísimo. Un gusto, estar, un gusto estar aquí en este espacio sí. Así que bueno, me quedó esta pequeña duda de qué es lo que es la discapacidad intelectual eh, Mire, aquí tendríamos que iniciarnos en viejos conceptos Yo me he formado cuando hice mi profesorado donde fundamentalmente se refería al principio de integración y normalización Hoy este, conceptos eh, felizmente superados donde tenemos que hablar de términos de, digamos, inclusión, ¿verdad? Sí. Y en esto de discapacidad también, volver a un tema que por ahí, eh, transformar esa palabra en discapacidad y transformarla en necesidad. Y bueno, nosotros a lo largo de nuestra vida, y por diferentes circunstancias, podemos llegar a tener diferentes este, necesidades, que en algunos momentos, cuando necesitamos algún soporte, en este caso de apoyo mecánico o de apoyo personal, como puede ser un acompañante terapéutico, sí se puede transformar eh, en discapacidad, pero siempre teniendo en cuenta que esta persona este, con discapacidad tiene una necesidad, en este caso intelectual, que puede eh, ser congénita o puede ser adquirida, pero que en algún momento todos, todos eh, tenemos algún tipo de necesidad. Yo, por ejemplo, en el tema de de elementos de necesidad este, sensorial, eh, por ejemplo, preciso cada vez más, yo tengo glaucoma y estoy perdiendo fuertemente la vista. Y eso me provoca, eh, cuando no puedo, digamos, nivelar bien y ver bien, como que se me mueve la cabeza. Mis compañeros me dicen, bueno, mirá, tenés todo un, un síndrome de, de exponente para, riéndose, ¿no? para este, defender la inclusión, porque soy el ejemplo... Este, vivo de algún tipo de necesidades, sí, le digo, mira, este, en forma de broma y todo, sí, y por ahí a vos también te va a pasar. Eh, entiendo que el tema de la, de, la, de la discapacidad o las discapacidades en general, incluyendo la, la intelectual, son momentos y necesidades, no tampoco especiales. ¿eh? Eh, especiales son, creo que también otro término creo que cuando nos formaron, las personas especiales, las necesidades especiales. Eh, las cosas o la, las cuestiones especiales son los sándwiches de miga, son algunas cuestiones o algunos pedidos en, en los servicios, o en, o en este caso en el área de la astronomía, pero no, en realidad todos tenemos diferentes necesidades y en algún momento de nuestra vida puede que lleguemos a conformar en cuanto a, a tener más o, más o menos apoyo en esta necesidad, en transformarlo en alguna discapacidad, que es alguna variante, alguna variante de una capacidad plena. Pero acá nos tendríamos que fijar a qué se refiere una capacidad plena. Este, Exactamente. Yo, por ejemplo, desde el, mundo, desde el punto de vista sensorial, he perdido mucho la vista, pero me ha mejorado muchísimo, por ejemplo, la parte auditiva como compensatorio. Y los, mm -hmm. ahí viene la evolución de mi amigo, y le digo, vos estás medio sordo y no te digo nada. Y bueno, así <risa> que hablamos y trabajo hace, sí, más de 25 años, eh, en una agrupación aquí de Pehuajó eh, con personas integradas este, Cigo y, Amplíope, y tomamos esto como una cuestión más de la vida donde por ahí este, alguno puede estar en, en un momento inicial otro en un momento medio y otro en un momento un tanto complicado donde por ahí eh, precisa ciertos soportes especialistas que son ellos los que nos pueden llevar este, a definir cuando entramos en márgenes por edad o por cuestión de ir perdiendo algunas de estas capacidades, transformarlo en esta discapacidad, que a veces hasta la palabra suena eh, en sí misma, suena feo, ¿no? Esto discapacidad intelectual. Le tendríamos que poner eh, adelante persona eh, con discapacidad intelectual. Ante todo, una, una persona, tener en cuenta a la persona, este, y no tener eh, en cuenta, como antes se tenía, para este principio de normalización e integración, o de integración y normalización, en lo que le falta, sino qué es lo que tiene y cómo lo podemos reforzar para compensar lo que falta, que es otra mirada. Esto facilita y, gracias a Dios, esto sí lo poseo hoy eh, muy notoriamente. Todavía nos falta un poco y tiene mucho que ver también con la formación y las debilidades de las, las empresas. Este, no hemos podido componer un diseño curricular donde apunte a la inclusión. Y eh, apunta hasta ahora a la integración, que no es lo mismo integrar que incluir, como usted lo sabe. Así que bueno, ese es mi pequeño Está mensaje. Bien. En cuanto eh, a la perfecto, sí, yo este, lo asocié a esto de, como veníamos hablando de emprendimientos, eh, yo decía, eh, tenemos tantas herramientas y no son desarrolladas, eh, herramientas intelectuales, ¿no? Porque esto de la discapacidad, a veces uno, muchas veces lo asocia eh, específicamente a un síndrome, a alguna patología, pero... Digo, también no será una discapacidad intelectual por falta de eh, preparación o de formación o esto de, de cuántas veces nos lleva el fracaso sin tener una patología de base. a Eso, eso es lo que yo había relacionado al comienzo, lo saqué de contexto sin querer. Pero bueno, sí, me alegro eh, saber que se haya formado en esto porque también... Eh, a la larga, es como que la mayoría de las personas llegan con una discapacidad eh, de cualquier tipo, motor, intelectual, y bueno, este es muy importante formarnos y prepararnos. Eh, Juan Carlos... Perdón, eh, perdón eh, eh, eh, María Marta, no, sí, yo sí. interpreté que estaba referido a la, a la discapacidad. en, en Sí, a es su estudio. La... A su estudio. Claro, a pero en relación a lo, a lo que usted dice, es verdad, es verdad. Este, sí. El diseño tomado de esta manera, como lo analizamos un poco, o un poco no, o bastante críticamente, en realidad provoca eh, casi, en vez de capacidades eh, laborales y bien aplicadas, casi transforma una discapacidad. Sí, es verdad lo que usted, lo que usted dice en ese, en ese tema. No, no brinda... Este, las herramientas para desarrollar intelectualmente, no tiene las herramientas del sujeto como sí. para poder aplicar en el mundo del trabajo. Perdón que me lo interpreté la cuestión por otro lado. No, no, no, no, es que estaba tan compenetrada con este tema y con lo que, había, eh, con lo que se había formado en España, con esto de la animación sociocultural, eh, no, no, no vi en detalles eh, toda esta formación, por eso medio que se me que yo distorsioné el concepto, pero, pero sí, no deja de tener en común muchas de las, de las problemáticas que nos está pasando por esta sí. desvalorización eh, de la persona, por ahí medir más el coeficiente intelectual en lugar de valorar lo que la persona tiene, para qué talentos tiene para ser desarrollados. Así que, este, no quedó clarísimo y bueno, y aparte supongo que a la gente la va a invitar a, un poco a pensar. Eh, me gustaría, eh, ya antes de irnos, Juan Carlos, eh, si quiere regalarle algún concepto, algún consejo a la gente y ya con esto nos despedimos. No, solamente, bueno, primero agradecer eh, a usted específicamente, a todo el equipo, este, invitarlos también estamos este, abiertos a un sistema educativo en este caso por ILCA y por la Universidad Popular este, de Investigación de Tucumán decir a, a que se acerquen hay muchas especialidades este, no solamente en esto también hay organización en forma protocolar para eventos este, en escuelas de, deportivas en este caso fútbol femenino un montón de propuestas y eso, digamos, en lo formal que podemos brindar y nos ponemos a disposición para eh, los que tengan ganas, que visitemos a veces sin, sin ánimo de, de lucro tampoco, ¿eh? hacer unos intercambios, porque acá dos lugares que vamos aprendemos mucho, recientemente fuimos a Córdoba en diciembre, estuvimos sí. con gente de, de clubes y de deportes, no, hicimos un intercambio riquísimo, aprendimos un montón. Así que estamos abiertos. Este, eh, pero fundamentalmente eh, invitarlos a, a no quedarse que nunca es tarde para incorporar este, conocimientos y les digo más en este caso no son conocimientos que solamente los va a formar en, en los aspectos humanos y culturales, sino que les va a posibilitar poder aplicar en el mundo laboral este, con autonomía e independencia este, un mundo en lo inmediato en inmediato, el contexto familiar y social cercano, este, mucho más feliz. Y en lo macro también va a poder desarrollarse, seguramente, reitero la palabra, eh, felizmente. Que no es lo mismo que ser exitoso. Una persona exitosa puede no alcanzar plenamente la felicidad. El tema de alcanzar el éxito este, felizmente. Así que María Marta ha sido muy atenta con su espacio. Le agradecemos mucho. Una felicitación y enorme programa, así que un saludo a todos los participantes desde aquí de Puy Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con Compartiendo con Amigos y bueno, los invitamos a suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones, quienes quieran seguirnos, acompañarnos, pueden pedir temas y bueno, eh, hasta aquí llegó Compartiendo con Amigos. Nos vemos el próximo encuentro. Chau, chau. Felicitaciones, Marimarta, Muchas gracias. Gracias, gracias, Juan Carlos. Hasta aquí te acompañamos. Te esperamos la próxima semana para reencontrarnos y seguir disfrutando juntos en Compartiendo con Amigos. Chau.